que destaca el factor, el factor ambiental de la familia sobre todo eh, sobre todo en la intervención temprana. ¿Qué opinión tiene o qué importancia tendría la intervención temprana con las familias ¿La Bueno, en el sentido del tratamiento no sería tanto como en el sentido de la prevención, digamos. O sea, la intervención temprana con las familias es, creo, muy importante, ¿no? la prevención. O sea, el tratamiento entendemos que es cuando una persona ya ha sido condenada, digamos, tiene como menor, o sea, como delincuente juvenil como adulto, y generalmente como un sí, madre, no. el punto, atlético, no hay todo, ahí hay una intervención, el tratamiento es más controlada, más sistemática y directamente con él, con la persona, para, para que la persona cambie su, su vida, ¿no? El, el sujeto implicado. Entonces, en el caso de la familia, Sería cuando el niño es muy pequeñito o cuando todavía es un ¿no? La intervención con madres, ¿no? Con madres, el riesgo, ¿no? Él mencionaba ayer algunas cosas, pero la investigación de epidemiología tiene todavía más, ¿no? Lógicamente no pude mencionar todas. Por ejemplo, hay intervenciones tempranas en la familia que tienen que ver con, por ejemplo, la presencia de una enfermera o un enfermero en la familia periódicamente, semanalmente, para enseñar a una madre que está cercana a la luz pues a, a tener una higiene adecuada, a, a preparar, digamos, a que luego la alimentación del bebé sea buena, sea adecuada, a que el niño esté bien cuidado. O sea, y eso funciona muy bien ¿no? para prevenir futura delincuencia. O sea que yo, yo creo que esa intervención es fundamental, fundamental. Para los casos de riesgo, para los casos de familias o de madres, o de familias o de todo en conjunto que están en el riesgo, Yo creo que es muy importante. Bueno, pues, me voy a ir a ir? La segunda pregunta va en torno a si sería necesaria no solo el tratamiento del claro. delincuente, sino más una educación general a toda la sociedad para eh, que no se estigmatice al delincuente una vez cumplido su pena o no ha hecho, no ha realizado su tratamiento. En ese sentido, si no se llama necesario educar a la sociedad en general, odios, como se llama en otros sectores, como género o la integración de migrantes, y no se hace en este Bueno, yo también creo que eso es. A ver, el objetivo de, de, de educar o de transmitir información veraz, criminológica, veraz a la sociedad y positiva sobre el ámbito de la rehabilitación de delincuentes sería verdaderamente una sí, cosa como, ¿no? muy muy necesaria y, muy, y, y que tendría efectos estupendos para, digamos, para mejorar la necesidad de de las personas. La dificultad es que es muy complicado, ¿no? Porque la delincuencia suscita, más bien, lo que suscita es, digamos, mucha atención morbosa de parte de los medios de comunicación, más que no, más que no una atención pues positiva, ¿no? Y eso tiene difícil cambio porque realmente lo que interesa la tele digamos, pues es la violencia grave, que se enseñe una escena con sangre, etcétera, ¿no? Y no interesa tanto, tanto conocer pues, que eh, 50 personas que han cometido delitos, han cometido delitos, han salido de la comunidad y no reinciden. Parece que no fuera noticia, pero es una gran noticia social, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer eso? Yo creo que... A ver, hacer... Eh, este, este, este tema eh, tiene dificultad, pero yo creo que tenemos que cada vez, cerca, cada vez llegar más con información veraz, no solamente a las revistas científicas, donde lo hacemos ahora en los libros académicos, sino llegar a, a, al ámbito de, la, de, de los diarios y de, la, y de la opinión pública más. Pero sigue siendo muy complejo el asunto, sigue siendo muy complejo, por, por esta dificultad o por esta tendencia a lo morboso más que hay en lo por último, sobre el valor real que tendría la prisión y el resto de penas, sobre, sobre la delincuente y en qué tipo de delincuente sí que resultaría útil y en qué no, por ejemplo, el, el blanco o el demás, si realmente resultaría útil. O sea, la, las penas del Código Penal es necesario, ¿eh? que nadie, ni desde la criminología ni desde la ciencia, o sea, la sociedad necesita... Todas las sociedades necesitan tener una normativa, una norma que regule la vida social en el extremo más, más eh, complicado la violencia ¿no? y de la infracción humana, ¿no? y que finalmente pre prevea una serie de castigos para aquellas personas que infringen gravemente las leyes ¿no? y que dañan a otros gravemente. ¿Esto puede no funcionar? Ahora comentaré un poco pero es necesario, o sea, porque sería inviable un otra recurso. ¿no? Pero bueno, dicho eso, luego lo que sería necesario también, a mi modo de ver, es combinar esa idea general de necesidad del Código Penal con que no, no, no se nos vaya la mano, digamos. Y que a la sociedad, una sociedad como la nuestra, que tiene una delincuencia moderada, moderada, baja, en términos generales de homicidios, de violaciones, de todo, de violencia de género, de todo, prácticamente, pues digamos el código penal vaya a unas penas ingentes, enormes ¿no? y aplique 20, 30 años de prisión, 40 años de prisión como está previsto en la actualidad porque en realidad eso no es más eficaz que penas cortas penas efectivas y penas inmediatas no, es más, o sea, no, no vamos a lograr más reducir la resistencia en mayor grado por aplicar 20 años de prisión a un comisión y sí, por aplicarle 10 años de prisión ¿sí? y hacer las cosas bien hechas y cuando esté en la cárcel pues que siga un tratamiento para delincuentes violentos o sea, no vamos a lograr más entonces yo creo que habría que ser más ponderado como por cierto son otros países no es que esto lo esté, digamos, eh, poniendo como una cosa nueva como sí, una propuesta nueva, ¿verdad? que vamos a ver, por ejemplo, los países nórdicos de Europa esto es así, que utilizan penas cortas, ¿verdad? Y en una proporción clarísima en relación con nosotros. ¿no? Entonces ¿qué, qué, ¿qué ventajas tiene? Tiene la ventaja de que tienen menos encarcelados. Es, pueden dedicar recursos más a intervenciones técnicas que no meramente alimentar a la gente en la cárcel. Pueden hacer más intervenciones comunitarias. En definitiva, reinvertir todo eso en prevención y en, en intervención comunitaria. Creo que eso sería interesante hacer lo por otro lado, ¿la delincuencia de cuello de blanco sería eficaz algún tipo de tratamiento? Bueno, con la delincuencia de pollo blanco hasta ahora, eh, en general en los países y en España también, pues no ha habido no ha habido programas específicos porque era una delincuencia con, controlada minoritaria, no es que fuera minoritaria solo o en términos absolutos, sino que no había mucha gente encarcelada por esa deliberación. Pero eso está cambiando, eso está cambiando. Y en realidad, en este momento, hasta donde yo sé, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el ámbito de prisión, están planteando ya el de desarrollar programas específicos para el de cuello blanco. Porque ya tienen gente encarcelada con la que podrían hacer este tratamiento ¿Y en qué podrían consistir esos programas? Pues, esencialmente, en una, especie, una especie de educación moral. Por ejemplo, fácilmente, en analogía con todo lo que venimos haciendo en otros ámbitos, se puede hacer un, una, una técnica de desarrollo moral con personas que se han llevado dinero a mansalva que lo tenemos, y gente que se ha llevado dinero a mansalva perfectamente podrían ser entrenados y podrían, digamos, trabajar en el sentido de reflexionar acerca de los, las ventajas de hacer eso los inconvenientes sociales que tiene hacer eso, las personas que son dañadas en la sociedad, las víctimas que sufren, sus desmanes todo eso yo creo que es posible y se está empezando a preparar Porque y yo creo que es necesario, ¿verdad? porque no puede ser que los delincuentes de congestión o de cuello blanco pasen por la, por la cárcel, ¿verdad? Y no se haga pues les dé la oportunidad también de mejora. Además de que legalmente se requiere ya por una cuestión formal, por ejemplo, para concesión de permisos de salida o de régimen abierto, que también tienen derecho a, él, a ellos si llega el caso, tienen que, o sea, se requiere que hayan seguido tratamiento. Claro, si no hay tratamiento, difícilmente puedan tener sus beneficios en su día. O sea, que por todas esas razones, pero sobre todo por la primera, por el fondo del asunto, sí que es necesario poner la marcha plural. ¿Sí? Estupendo, ¿No? es gracias a vosotros, ¿vale? Bueno, claro. vamos. Ah.